bueno, vamos a ir con ritmo flojo para poder hablar pues me comentabais eh, sí, un comentario me dejabais poníais, oye, ¿por qué no explicas cómo te plantean los entrenamientos de cada una semana? bueno yo voy a decir un poco lo que estoy haciendo ahora pero ya sabéis que estilo, porque depende de si soy la bici corriendo solo o mixto voy variando yo suelo hacer un poco el proyecto de objetivo semanal normalmente de distancia me obligo a ir por ciertos circuitos y al final esos circuitos me sacan un desnivel prácticamente falla poco el desnivel que vaya a sacar si vivo el circuito pro 27 son 1000 positivos y sale así siempre depende del circuito que vaya si vuelvo al pit grasos, eh, 40 salen 800 porque estamos inclinados 40K 800 positivos depende de donde vaya y yo lo que hago es eso ahora por ejemplo que estamos voy a ir hablando así que cuesta mucho bueno yo por ejemplo ahora que estamos saliendo de cambio de bici a correr lo que me planteo es tres entrenos si puede ser más o menos iguales dentro de la semana pero cada semana los varío. es decir yo por ejemplo la semana pasada lo que hice es algunas sesiones de activación de 7-10 kilómetros por la noche cuando podía escaparme por ahí cerca de casa en asfalto mismo otra vez si era por la mañana que se ve, me iba a una trialera que tengo cerca y ahí subí y bajo 8 veces me parece que era y ahí subí bajo, cinco veces, ocho veces, sí, entre 5 y 8. Y eso es como, digamos, las activaciones un poco. suelen ser entre 7 y 10 kilómetros, ¿vale? Para luego, al día siguiente, si puede ser, y si no, dejo descansar un día. Digo, porque estamos volviendo a correr después de casi no correr nada. Luego hago sesiones ya normales de trail. ¿Cuánto? Yo lo que hago es que cada semana aumento la tirada típica, ¿vale? Yo la semana pasada la tirada es típica, estuvo entre 17 y 23. Hice dos de 10 me parece. Uh, bueno, una de 7, otra de 10 o de 12 o algo así. Una de 23 y una de 17. ¿Vale? 60 kilómetros más o menos. 2.000 y algo positivos. Bueno, pues eso es lo que yo me planteé para la semana anterior, esta pasada. Como ahora ya las piernas las tenemos más hechas, yo ahora... Cambio la distancia de trabajo, cambio de distancia y, y de nivel de trabajo. Me voy a un circuito ya más largo, al circuito pro, en vez de estar a lo mejor en circuitos más cercanos. Y hago, estoy haciendo 30, ¿no? Hice lunes 30, hoy me tocaban 30, pero al venirme aquí al Monsen... se me va a hacer de noche 30. Me saldrían 36, 38 mínimo cuando subo arriba al Turo, pero es un poco, un poco no suicidio, pero no es lo lógico bajarte todo el Turo de noche. No es plan, ¿vale?, aunque lleves frontal. Entonces, pues, lo que hacemos es que hoy lo dejamos como eh, entreno fallido, hacemos, pues, 15-20 los que salgan, y mañana hacemos el bueno ya. Hoy nos lo tomamos con mucha calma, grabamos vídeo tranquilamente, sin cansar piernas, para mañana hacer 30.000, que es un poco el objetivo de la tirada de cada semana. ¿Vale? Entonces, esta semana estamos con 30.000, la idea es intentar meter tres sesiones repartidas, hasta que hagamos las piernas, de nuevo al trabajo, entonces hacemos lunes 30.000, martes bici, 41.800, o algo así, eh, miércoles, que es hoy, tocaban 30.000, pero haremos 20.700, no sé cuánto saldrá, eh, o, sí, no sé lo que saldrá, Este hasta el embalse no me sé muy bien lo que sale, de subida y bajada en total, eh, y luego eh, descansaremos un día o sea después de mañana de entrenar descansaremos un día que ese día será bici probablemente o descanso a veces llueve o yo que sé cualquier cosa y al siguiente haremos otra vez otros 30.000 con eso tendremos el objetivo de hacer tres tiradas un 3 x 30 ¿vale? la semana siguiente lo, y luego todo digamos después de hacer de cumplir nuestros 3 x 30 repartidos en la semana como mejor conseguimos cuadrarlos por descansos y tal entonces, lo que hacemos es que, eh, bueno, el resto lo hacemos de bici, que como la bici no es prioridad ahora, y no tenemos carrera ni nada, pues la bici es como el relleno, ¿eh? es como día de descanso o bici, ¿vale? Y cuando eh, la semana que viene vayamos, hacemos 3 por 35, esa es la idea. Semana que viene hacemos 3 por 35, o sea, lunes, por ejemplo, si cuadra lunes, lunes 35.100 o 1.200, lo que salga, eh, Martes bici, por ejemplo, o un descanso. Miércoles otra vez hacemos los 35 y los 1100 o 1200, lo que salga. Eh, hablamos de circuito pro. Si fuéramos al otro sale salen menos del nivel al Puy gracioso eh, y así haremos 3 por 35 ¿me entendéis? o sea yo tengo que volver al trabajo que tenía mi trabajo que tenía normalmente eran 3 por 40 a veces 4 por 40, 3 por 40 4 por 40 si hacía lunes, miércoles y viernes o lunes, miércoles, sábado me salían, me cabían 3 tiradas ¿no? de 40 y si hacía, por ejemplo, el lunes, eh, miércoles viernes, domingo ¿Eh? entonces me salían 4x40, 120 y me gustaba bastante el 3x40 o el 4x40 me gusta mucho, y lo hago al que más o menos me ocupa 4 horas no ocupa demasiado hacer los como maratones de poco de nivel y, y súper bien, ¿vale? entonces es lo que estamos haciendo es volviendo a nuestro 3x40 ¿me entendéis? o sea, yo ya tengo el objetivo ¿a dónde, a dónde vas? pues yo voy a mi 3x40 o 4x40 la semana corriendo, ¿vale? y el resto lo dejamos en eh, los días que quedan libres los uso como descanso o como bici, ¿me entendéis? Depende lo cansado que vaya o lo que haya apretado, pues a lo mejor el día siguiente digo, mira, bici no hacemos, o hacemos bici muy poco, ¿vale? Y ya está, eso es el objetivo, y a mí me gusta entrenar así. Eh, no, no entreno ya tanto, antes entrenaba eh, más tiradas cortitas y una muy larga el fin de semana, y ahora con el fin de semana ya e irte una muy larga de 60 y eso si, si implica 6 horas, más o menos 60 son 6 horas, pues lo que hago es que hago por 40 entonces hago 3 por 40 o 4 por 40 y ya está, ¿vale? y, y al puigroso, por ejemplo, que se hace muy rápido, en 4 horas tienes el entreno hecho razonablemente, son 12 horas corriendo y luego le metes eh, 12 horas corriendo a la semana y luego le metes el resto de bici, para hacer más o menos, o sea, yo no he variado, para el chico este que me pregunta, yo no he variado, desde que estoy con bici, desde, eh, desde que estaba con trail, a cuando he pasado trail con bici, y ahora, eh, digamos, que dejo la bici un poco más de lado, más de lado relativamente, que voy a hacer entre a la semana o cuatro, eh, y hago un poquito más de trail, eh, yo las horas semanales las, las aplico igual, es decir, yo estoy con las 19, 18, 20, 21 horas semanales, entre 18 y 21 horas semanales, es lo, el trabajo que yo hago, y yo me dedico a eso, a cumplir las horas de trabajo, entonces yo el lunes hice 3 horas y media de correr, ayer hice 2 horas 45 de bici, hoy va a salir, bueno, hoy no sé lo que va a salir, porque como vamos dándonos vueltas aquí con, la, con los vídeos, eh, pero hoy tocaba pues eh, 3 horas 20 más o menos corriendo o algo así, porque me saldrá un poco más rápido que el lunes, que estaba más lento, hoy ya estaría un poquito más rápido, pues en vez de 3 horas 30, eh, para hacer los 30, 1050, pues, pues 3 horas 20, mejor. Entonces, poco a poco, conforme vamos volviendo a tener las piernas en orden, pues volvemos a, a poder ir más rápido, ¿no? Hasta fijaros que eh, yo ahora estoy tardando en hacer 30, 1050, estoy tardando en hacer eso, 3 horas y media, estoy súper súper lento me sale a 7 el kilómetro aproximadamente y cuando yo estaba bien eh, le comía más de un minuto el kilómetro es decir eh, lo normal, digamos, era hacer los 30 más o menos a 6.05 intentaba no bajar de 6.05, que se pueden bajar pero intentaba por, por reservar y no lesionarme, intentaba siempre mantenerme 6.15 el kilómetro hola, ¿qué da? Y, y bueno, es eso, intentaba eh, ...intentaba ser conservador en, en los entrenos... ...todo lo que sea bajar en distancia larga... ...de 6 el kilómetro... ...implica que tú en la bajada... ...le vas a tener que meter traya... ...para compensar la subida... ...porque la subida no puede hacerla a 6 el kilómetro... ...siempre la subida se va más lento de 6 el kilómetro... ...de no ser una subida muy corta... en ...algún momento dado... ...pero una sesión de 30 de 3 horas... ...tú no subes a 6 el kilómetro... ...¿vale? Entonces, ¿cómo lo compensamos con la bajada? ...y todo lo que sea implicar... ...bajar rápido para compensar y sacar una medida buena... Implica riesgo de lesión, y, y lo digo con, con conocimiento de causa, por mí y por corredores, ¿no? Y siempre tenemos que, que ir con el cuidado ese de vigilar, porque eh, es muy lesiva la bajada rápida, muy lesiva son lesiones muy sencillas, que se curan fácil, que son eh, normalmente nudos, aquí con tracturas en los, en los isquios, con de isquios, pero que dan por saco, dan por saco que no te permiten... Te dejan dos semanas a lo mejor que estás, que no puedes entrenar lo que quieres, muy poco, y al final son, son cosas que te, te, te entretienen en el avance, ¿no? porque no te permiten seguir entrenando bien. Eh, entonces, pues bueno, eso, las sesiones siempre de tiradas largas, nunca hay que bajarlas de 6,15, 6 el kilómetro, si quieres como una referencia, no bajarlas de 6 el kilómetro, que tengan cierto nivel me refiero, no sean planas, ¿vale? E intentar eso, para, para que no te obligues a ir a más rápido de 4 el kilómetro el peligro está cuando tú ya bajas a, a 3.40 el kilómetro a 16, a partir de los 16 por hora 3.40 3.38 el kilómetro empieza a ser la zona donde los isquios sufren y empiezas allá a, a que como te descuide no lo tengas un poco por la mano lo tengas de haber subido muy poco a poco la velocidad a lo largo del tiempo, a lo largo de meses haber aumentado la velocidad en bajada muy progresiva en cuanto te descuidas, te hace una contractura te hace un fallo el músculo porque no es capaz de ir a esa velocidad digamos, en condiciones como... no sé, se queda con una especie de bloqueo y hace como su contractura que se queda cogido y al final se te hace un nudo que te está dando por saco ahí varias semanas y no se te acaba de... Eh, normalmente un, un, una contractura así sencilla pasa en tres días, pero si seguimos entrenando, en fin, a veces se complica y puede estar unas dos semanas. Más de dos semanas no suele durar. En dos semanas las sueles tener bastante, bastante regladas, ¿no? Pero... Depende el nivel de contracturado que te haga, ¿no? Te hace fuerte o te hace más flojito. Pues ya está, vamos a, a seguir. Se ha despejado, bueno, hay algo de neblina arriba, pero como no vamos, a, no vamos a subir tan alto, subiremos un poquito menos, porque el embalse está un poquito más abajo, pues no habrá problema. Y ya está, venga, dejo este vídeo ya, este vídeo aparte para... para este chico que decía eso, de cómo te planteas la semana. Pues ya digo, yo mi objetivo es un 3x40, un 4x40 y yo con eso soy feliz, de verdad soy feliz eh, luego el resto en bici, para disfrutar los días que sobran los meto de bici y, y súper bien, vale, ya estáis buscando, es una carga de unas 18 horas semanales, 18, 20, 21 horas semanales, 21 como tope un poco que ya cuesta sacarlas, y un mínimo de 18 horas semanales, con eso eh, soy feliz como se suele decir, venga, hasta luego